Don Hugo Bustamante está detenido en estos minutos por orden de la magistrado que se le solicité personalmente vía telefónica por el homicidio calificado de AMBAR. Día 8, había más de 40 policías, algo pasaba en la casa de la madre de AMBAR. La PDI también lo iba a confirmar. Lamentablemente debemos comunicar que hoy logramos la ubicación del cadáver de ella. Calle Covadonga, cordonada la mamá del adolescente, entregó una información clave un par de horas antes. Ella mencionó eh, dónde se encontraba el cuerpo, dónde, qué es lo que el imputado le había dicho que había hecho. Entonces, en ese sentido, ella, si bien en un principio no había contado nada, ahora sí decide hablar, y es por eso que ella está en calidad de testigo y no en calidad de imputado. Y ese imputado es la pareja de la madre de Ámbar, Hugo Bustamante. Ya tenía dos homicidios en su haber hace más de una década. La adolescente quedó a merced de este peligroso hombre. La PDI no entregó las características del ataque, solo que fue a sangre fría un acto irracional. Escondió prolijamente el cuerpo en el patio del hogar. La forma en la que estaba puesto el cuerpo, y en esto quiero ser súper clara, era muy difícil de encontrar probablemente porque estaba muy tapado, muy tapado, muy enterrado. El cual, si bien se acogió al derecho a guardar silencio, pero tenemos la evidencia necesaria para que este hecho no quede impune. No puede quedar impune este hecho en Chile, sobre todo una menor. Éramos chicos igual, éramos chicas, pero esto que está pasando no, no se puede permitir, tiene que haber una justicia. Y... No sé, venido a manifestar. No pueden seguir así las cosas justicia para ámbar así comenzaban las masivas manifestaciones una protesta improvisada en calle covadonga lugar del homicidio con globos blancos y color rosa justamente exigiendo justicia un homenaje que están realizando en nombre de esta menor de 16 años que fue encontrada fallecida al interior de la vivienda de su madre, al interior de la casa que comparte con el imputado, con la persona que ha sido detenida, Hugo Bustamante Pérez. Vamos a la dinámica de este bullado caso. 29 de julio, la adolescente desapareció. Iba a buscar plata de una pensión. No se supo más de ella. Hubo trabajos en sitios seriazos, en quebradas, en zonas de difícil acceso. La comunidad de Villa Alemana se unía a la búsqueda. Estaba inubicable. Se hicieron peritajes adentro de la casa. Unidad canina, equipos capacitados. Finalmente, la investigación arrojó que Ámbar fue atacada así. Habría venido a la casa de su madre... ...habría tenido una discusión con el imputado... ...y entonces la madre habría salido del, del domicilio... ...y no habría tenido mayor conocimiento al respecto... ...y es en ese momento en que el imputado le habría dado muerte. Fue una labor 24-7, la agenda policial con los ojos puestos... ...casi exclusivamente en este caso... ...los vecinos ya tenían sospechas del padrastro de la joven. Terrible, po, Juan. ¿qué quiere que le diga? Porque si el fulano ya tenía su antecedente... Lástima que se mueran un tanto en encontrarla, es lo único. Con mucho dolor, con mucha indignación, hemos presentado una querella criminal, la están presentando nuestros abogados en estos minutos, y, nos vamos y les aseguramos a toda la población y a todo Chile, que a este psicópata, a este asesino delincuente, nos vamos a asegurar que nunca más salga de la cárcel. Durante este gobierno, nosotros hicimos una revisión a la ley que permite las libertades condicionales. Y esa ley derogó el inciso que permitió que este criminal asesino estuviera libre. Una vez más vemos como un sujeto que debió haber estado en la cárcel estaba en libertad. Un sujeto que ya había asesinado a un niño de este país estaba en libertad. Ámbar Cornejo era atendida de manera ambulatoria en un programa de intervención especializada del Sename. Era por orden de un tribunal de familia. Al respecto, el organismo se refirió a lo sucedido a través de un comunicado. Desde el comienzo de la atención a Ámbar, el programa de intervención especializada cumplió con la norma técnica y con los protocolos correspondientes, informando al tribunal de familia de todos los antecedentes relativos a su intervención ambulatoria. Más detalles del crimen serán entregados este viernes en la audiencia de formalización. Se hará de manera remota con el Tribunal de Garantía de Villa Alemana.